Buenos días, soy el Capitán Claudio Amigo Calona, en la de la Guardia oficial de Gauquienes. Durante el fin de semana largo, personal de la unidad realizó diferentes controles vehiculares en las rutas de acceso a la comuna, obteniendo como resultado un total de 400 controles vehiculares, 57 controles de identidad y se cursaron 31 infracciones al de tránsito. Del mismo modo, se logró la detención de 7 personas por distinto delirio. Por lo anterior, queremos hacer un llamado a la comunidad a continuar respetando las normas del tránsito, para así evitar accidentes de tránsito y víctimas fatales que lamentaron.